Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacéis? Este es su nuevo despacho. Es mi socio en My Poppins. y su café? ¿Se ha aficionado al Instagram? Chao, mijao. Mijao, Rubén. María también come avena, Marta No sé, no sé, a mí ¿Por qué no? No, no Avena es súper australiana, eh Mira Y es súper buena Avena con miel eh, Canela Y... Joder, pues no es tenso y nada <ríe> Porque lo he hervido, maja Claro es, Se digiere más fácil sí. Carla Hola dónde vamos? Pues no sabemos Vamos a chequear olas primero ¿No? Si no llueve mucho iremos a andar. Como siempre, rutina ma ma matinera, iba a decir. Y después hay un market. Pues ahí vamos. Está plato, plato. Como no hay olitas, nos vamos a hacer un poco de deporte. ¡Ah! ¿eh? Um... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pisado de raíz! Oh. Hay que mirar siempre el suelo. Un <risa> <risa> camino que va a la playa. Voy a machacar este culito. Plástico desintegrado cuando hacíamos esto, por ejemplo, puede ser de una botella, de, de lo que sea. Cuando hacíamos limpiezas de playa, nos pasábamos todo el día en un diámetro recogiendo todos los trocitos de colores porque son muy atractivos para los animales y se los comen. Por esto, tenemos que dejar de usar plástico. y esto al ser de color atrae a los animales tenemos que dejar de usar plástico tanto plástico al menos <risa> dale dale más tiene más wow. <risa> hacen su nido así toma ya la chica de la piña. Oh. <risa> pues que todo, bueno, de hecho lo de aquí fuera no es orgánico, pero tiene un, toda una zona. Aquí dentro que ahora os lo enseño. Es orgánico. Directamente de los granjeros. Es un súper local. Oh, la granola de Marta. 12, 12 dólares. Es Las ganoras son caras. Crackers. Oh, mira esto: chocolate. Lim, mira. Todo el carro lleno de chocolate y timtams. Crackers orgánicos. Para, di para dipear. ¿Cuánto vale? 4,50. La notera. Esta pasta de dientes es sin sin químicos, también la venden aquí Todo lo que hay aquí es natural, lo hacen ellos incluso los tampones chicas son orgánicos ¿Cuánto valen? $6,99 o sea, 4 euros tampoco está tan mal Esta es la zona orgánica, todo lo que hay aquí ¡Anda! ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! ¡Cuál es padre? ¿Qué Son diferentes. Mira, qué pequeñitas. ¡Mira qué ajos! Esto es un ajo y lo demás son tonterías. Pero claro, como es orgánico es un... ¡Pero más caro! A tomates. Pero bueno, tomate no está mal. tomate no está mal. Esto es lo que hemos comprado. Rico. ¡Qué hambre! <risa> Sharing is caring, ¿no? ¿Te de desayuno, branch o como me quieras llamar? Tortilla, aguacate, tomate y sprouts. Para después de hacer ejercicio. ¿Qué os parece? Eso que no me gusta cocinar, ¿eh? De hecho me da un palo hacerme esto. Qué bueno que estará cuando te lo comas. vos ¡Oh! No lo sabes tú bien. Nos vamos al Market de Byron sí, eh, que lo hacen una vez al mes, creo, si no me equivoco, uh -huh. y suele ser el primer domingo de cada mes. ¿Cómo soy, pues vamos a ir a ver qué, qué hay. ¿No? Uy, es uno. <risa> claro, no es todo nunca. Yo un montón de veces, es muy guay. Es <risa> mi primera vez, a ver qué tal. <risa> So good. ¿Te ha quedado suave? Argan M. Sí, yeah, súper suave. ¿A qué huele? No sé. <risa> Una fruta. Ahí, está. Es argan. Es esto. No sé lo que es. En teoría, con este aceite, el pelo tiene que quedar brillante y suave. ¿Lo ha cumplido? Para cuidar los pelos australianos. <risa> <risa> es este. Por si lo querés venir a comprar. ¡Hola Martita! Hola ¿Quién eres tú y qué haces en YouTube? Ay, yo soy listener. ¿eh? Se me da muy bien escuchar y ayudar. Ay, Estoy ay, en ay. Byron Bay. Aunque viajo mucho por Australia y si queréis venir, yo os puedo ayudar. Todo lo que queráis. ¡Qué buena. Me roja. ¡Ay, tiene vergüenza! Bueno, no sé si es que me he puesto roja o es que. Pues canta sí, muy he bien, Marta, blues, cántanos ver, algo. Un blues natural. Mira, yo también aceite, ¿lo ¿has visto? Sí, eso es muy bueno para el pelo. Roll down to the river Jordan. Roll down. es que hay un chico cantando, no quiero molestarte. ¡Guau! <ríe> ¿Cuál es tu espejo favorito? ¡Ja, ese de aquí. <risa> Enseñanos. Enseñanos sí, cómo terminas de espejo. No, mejor sí, Hasta No sé si. cambias el título, Domingo de Trabajo. Tienes que cambiar también el SEO. Vale. Y el link, porque cambian. Vale, o sea, salían O sea, no se cambia vez vez automático. Antes, ¿no? Vale. <risa> ¿Qué estás cocinando? Es mi cena. Bueno, ya. Brocolini, kale pimiento, cebolla. Qué buena tinta, saloria, ¿no? ¿no? Ace con aceite de coco. A ver. ¿Esto lo usas para, para mezclar todo? Sí, para cocinar. Así tiene sabor a coco. Qué bueno. ¡Ay! buenas noches. Estoy aquí en la cama. Me pongo la mantita. Venga, vamos a dormir. Ven. Bueno chicos, ya habéis visto cómo ha sido nuestro día en Australia. Ya veis que aquí en Byron un poco de lluvia no nos paraliza para nada, que seguimos teniendo planes igual. Y nada, nos vamos a dormir ahora. que ya está dormida. Y mañana nos esperan más planes, ¿vale? Un besito desde Australia.